hola mis amigos cómo están eh, el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una pequeña retrospectiva sobre una compañía que existió aquí en en costa rica muy similar eh, a omega pro para que ustedes vean que todas estas compañías funcionan exactamente igual y que todas son de manual para que ustedes vean que esto no es nada nuevo de que no es la primera vez De que le dicen todo lo mismo que ustedes Le repiten muchas veces Entonces vamos a ver Unos cuantos videos de lo que pasa Ponerle Noviembre de 2020 Conocí a una persona que estaba con deseo Ese señor que sale aquí Es el eh... El CEO de eh, Pietra Verde. Déjenme ver porque ay, yo me, me, me, me estreso mucho cuando las cosas no están como yo las tengo. Ese señor que sale aquí es Marcio Guindani, el que era el fundador de Pietra Verde. Y este señor es el fue el mayor promotor, Álvaro Mora, el cual fue, bueno, en este momento era grado Esmeralda Elite Plus. Vean que todos utilizan los mismos, los mis, las mismas nomenclaturas así súper extravagantes, súper trambólicas. Y aquí le están dando de premio un, eh, un automóvil por haber llegado a esos premios. Y este señor es comediante aquí en el país. Y él di dice que él siempre pasaba por enfrente de la tienda y siempre veía ese auto. Y él decía, alguna vez, alguna vez ese auto va a ser mío. Vean ahí, todo feliz, todo contento, y siempre estas historias así, súper motivadoras, súper, o sea... Eh, y aquí, bueno, no nos vamos a adelantar muchísimo. Quiero que vean a qué se dedicaba Pietra Verde. Eh, bueno, aquí hay un video donde ustedes pueden ver. Este otro señor también es comediante aquí en el país. Vean el set, vean toda la extravagancia, esto es un un, un un montaje que hicieron. Ese señor después salió disculpándose y todo, pero vean el set, o sea, la, la calidad de, de, de todo el, el entorno que, que utilizaron para esto. Useira, ¿a qué se dedica Pietra Verde? ¿A qué se dedica? Vamos a ver. El equipo, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este momento me encuentro acá en el taller despulido de las joyas. Y nos encontramos con una pequeñita producción de ametista. Vean estas preciosuras de piedras. La gente pregunta, ¿cuál es la rentabilidad? ¿Dónde está la sostenibilidad? Déjenme decirle que en estas, vea qué clase de piedra más bonita esta que tengo acá. ¿Ah? Ametista. Es otra de las piedras que tiran. Las minas que tiene la compañía como tal. Y vean la sorpresita, la sorpresita que les tengo aquí. Vean, vean. vean. Uh -huh. Chicos, el ahí verano. en este puñito hay medio millón de dólares en piedras. Medio millón. En este pequeño puñito. Así que vamos a seguirle mostrando más. Ahora vamos a ir a las minas directamente. Pero esto es parte de lo que nos venimos encontrando en los talleres. Donde se hace el pulido de las joyas. Estamos en la mejor compañía del mundo y sin duda alguna con la mejor rentabilidad y sostenibilidad. Estamos en la mejor compañía del mundo con la mejor rentabilidad y sostenibilidad. Sostenibilidad del mundo, sobre todo por las sorpresas que el señor Tony Da Silva, que les voy a explicar a ustedes después quién es, va a lograr hacer con esta compañía. Viene una locura magistral. Nos vemos y vamos para encima. Ese señor fue eh, eh, el mayor captador de aquí de, de costa rica Ah, <ríe> muy muy muy interesante lo que me encontré por acá ya este vídeo lo había visto hace muchos, muchos meses pero vean este señor este señor es javier madrigal hace tiempo que no hablamos de javier madrigal en el canal pero vean que eh, las palabras Hola, Muy buenas noches familia de Escuche. Pietra Verdi. Estamos aquí desde Brasil En el evento de entrega de tarjetas Escuche bien De Pietra Verdi Están entregando tarjetas Pietra Verdi Con el, con el nombre de Pietra Verdi No sé si esto le suena a alguna otra compañía Pietra Verdi ya está empezando A entregar tarjetas y este evento Oiga ¿qué seguro se, ve, se escucha eso ¿Verdad? entregando En un evento entregando tarjetas a los, a los rangos más altos, eso nunca se había visto en ninguna otra compañía Esta noche es justamente para eso, y estamos aquí desde Brasil en este evento que está dentro de un rato próximo a iniciar Y estamos muy contentos porque Pietra Verdi no es más de lo mismo es... ¡Pietra Verdi no es más de lo mismo! ¿Cómo es? Escúchame bien, estimado amigo y amiga, no es una plataforma más que va a caer dentro de un tiempo ¿Sabe qué es lo que más gracia me da? Que este señor anduvo en ese evento en Brasil, volvió y no pasó una semana. No pasó una semana y se cayó la plataforma. No se... Y esta sí fue Exit Scam Directo. Dijeron, dejamos de pagar ya. Señor, mi señora, Pietraverde viene y viene por muchos, muchos años. La información. Pietraverde viene por muchos, muchos años. ¿Dónde he escuchado yo eso también? opción que tenemos para ustedes es esta. Pietraverdi es el mejor negocio del mundo. El mejor negocio del mundo, el mejor vehículo financiero. Qué raro a mí, yo, yo como que tengo de vu, no sé qué me pasa. Y si usted está deseando invertir en Pietraverdi, es el momento para que lo haga definitivamente el tema de las verificaciones de cuentas muy pronto. Ah, por cierto, cuando estaban haciendo este este evento ya habían dejado de pagar, pero no habían dicho ya nos vamos. Habían dejado de pagar porque estaban en el famoso verificación de, de, de cuentas, estaban haciendo K y C. Algo que nunca pasa en estas compañías, no sé, pero a mí me vienen como flashbacks, como, como recuerdos, no sé. Muy pronto será cosa ya del pasado, escuchen muy bien esto. Y esto es muy grande lo que se viene, así que es cuestión de ponerse en modo triple fuego y decir, voy a cambiar mi realidad financiera, voy a hacer un cambio en mi vida significativo y no voy a seguir trabajando por dinero, Oiga. si no voy a poner a trabajar mi dinero para mí. Oiga. Y esto es lo que tiene Pietra Verdi para tu vida. Así que quiero motivarles porque este definitivamente es el inicio de muchas cosas enormes que vienen para Pietra Verdi Oiga. en América Latina y en todos los países a donde este gran negocio pueda... La mejor llegar. compañía Así del que mundo. Estoy motivando a toda la gente de mi equipo, a Todas dicen que son la mejor compañía del mundo. todos los líderes en general de Pietra Verdi, a toda la gente que son de mi línea o que no son de mi línea, también de Pietra Verdi, que están en redes sociales, quiero decirles, este es el momentum, el momento de Pietra Verdi. ¿Dónde he escuchado yo esa palabra también? Y lo que viene definitivamente va a romper los récords. Punta de lanza en el Va a romper los récords. El mercado de criptomonedas internacional es Pietra Verdi y esto que está sucediendo aquí en Brasil va a marcar un antes y un después. Ya no es una plataforma de inversión, ahora es una compañía con múltiples, múltiples formas de sostenibilidad. Vean qué, qué, qué curioso cómo cuando caen, aparentan que va a ser mejor. Cuando caen, dan lo de las tarjetas, Dan, en, en el caso de Pietra Verdi se dedicaban solo a esmeraldas y a diamantes después sacaron un comunicado que ya ahora es de múltiples minerales que diamantes, esmeraldas, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto y que la cosa iba a estar mejor que nunca mejor que nunca y que ya usted podía pagar con unas tarjetas que les iban a dar que eran de Pietra Verdi que Pietraverdi iba a tener su propio banco físico escuche esto ¿Qué Pietra Verde iba a tener su... Pro? O sea, la cosa se estaba poniendo de lo mejor que podía existir. Tres doritos después. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjenme ver el video. Este de acá. Este de acá. La noticia nos cogió de sorpresa ayer. No hay mentira en esto que les estoy diciendo. La noticia Oiga. a todos nos cogió de sorpresa. Oiga. El corporativo se reúne con nosotros. Agradece... Yo estaba en una reunión de presentación cuando me entra una llamada y me dicen conéctese, porque dice Marcio que no va a pagar el 1.2 y yo, ¿cómo, cómo? Entonces, ¿Cómo estás en una presentación de negocio de algo que acabas de ver? Esta empresa era igual que Omega, pagaba el 300% en un plazo no recuerdo, creo que era un año, año y medio una cosa así. Hace dos días venía llegando de Brasil, donde estuviste Hace dos días venía llegando de Brasil y lo llamaron y le dijeron que ya no iban a pagar ¿Se acuerdan el señor que acabamos de ver? Ese evento andaba este señor también. El corporativo, donde estuviste en oficina, donde viste la planimetría de trabajo que han ejecutado, que han alcanzado, que faltaba por ejecutar. Es, me suena eso también Omega Pro, que, que que muestran los proyectos a futuros que de aquí a dos, tres años vamos a hacer esto, que de aquí a cinco años, justo antes de que se caiga, eso me suena mucho también. En el término de este año y los próximos seis meses, lo ves plasmado en una pizarra y hoy viene y te dicen que no va a pagar el 1.2. ¿Cómo es esto? ¿Qué es esa confusión que se le puede crear a uno cuando está en ese momento diciendo tenemos una gran oportunidad? Pero esa gran oportunidad, en ese momento, esa llamada, se cae. Entonces, yo termino esa reunión, obviamente no firmo a nadie, me voy para otra oficina, me siento, me reúno, y la noticia que recibo es que está el corporativo y me dice, Marcio, Álvaro, te queremos agradecer por todo el excelente trabajo que ustedes como equipo y familia Ultra han hecho, pero no puedo seguir, en este momento escuchen bien, no quiero que salgan a decir cosas que no son, y ustedes están aquí para recibir la información tal cual aquí nosotros no nos dejamos nada ni nos ocultamos nada, y si en algún momento vea Vean lo que dicen aquí abajo oh, Representación en Costa Rica señaló que ocupan un plazo de tres meses debido a una investigación en su país de origen, que era Brasil ellos dijeron que sí iban a pagar, pero que tenían todo y que dentro de tres meses volvían. Pasaron esos tres meses, que, que se atrasó que por problemas de aquí y de allá, que otros tres meses más. Pasaron esos tres meses, dijeron vamos a pagar, pero les vamos a pagar en esmeralda. Dicho algo es porque es lo que ha dicho el corporativo. Yo nunca voy a ir a decirle a ustedes cosas que no sean ciertas. ¿Por qué? Porque dentro de los principios de los negocios uno debe trabajar con la verdad. Y la mentira, tarde o temprano, se va a dar a entender, se va a dar a conocer. Y siempre fuimos muy enérgicos en transmitirle a la gente cómo se encontraba la compañía, hacia dónde se dirigía, y hoy estamos siendo muy enérgicos diciéndoles y pasándole la información correspondiente de todo lo que se habló ayer. Marcio me dice, Álvaro, no puedo seguir pagando el 1.2 y tengo que parar la red. Marcio, ¿qué? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Sí, Álvaro. No quiero hacer esto, pero tengo que hacerlo. ¿Pero por qué tiene que hacerlo? Álvaro, en este momento tengo una demanda, la compañía en tiene Brasil. una demanda en Brasil. Judicial por un procurador. Él es Eso de es Brasil. cárcel. Y la ley aquí en Brasil no pregunta y después actúa, sino que actúa y después pregunta. Yo no puedo ir a la cárcel con mi esposa. Yo no puedo ir a la cárcel. La esposa le decían Lady, la Lady Laura. Álvaro, espero que ustedes me entiendan y ahí estábamos en ese zoom varias personas y empezamos obviamente a hacer preguntas ¿y qué le vamos a decir a la organización? y esta fue la respuesta díganle la verdad por eso abiertamente les estamos diciendo la verdad y este equipo de líderes que ha estado de cerca en el movimiento, que ha visto los audios y videos que tenemos de lo que pudimos conversar con el corporativo, el cual les digo no se está escondiendo está diciendo que en tres meses se va a solucionar ¿A dónde he escuchado, yo? <ríe> y tiene con qué. Esto no es un ponzi, tiene suficientes propiedades. Esto no es un ponzi. Solo la propiedad de Concaintiñas tiene un valor de tres, no, de 555 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, que hay respaldo de parte de la compañía. Que lo que nosotros decíamos tiempo atrás no era mentira. Y esto que les estoy diciendo es información que tenemos tangible y real. Que esas propiedades existen. En este momento nosotros tenemos dentro de nuestro plan de trabajo como equipo ultra esto se volvió un ajedrez que hace la compañía que hacemos nosotros cómo nos vamos moviendo la compañía está en el compromiso bueno y, y, y este señor pasaron esos tres meses déjenme ver si encuentro el video porque sí es bastante bastante impactante aquí hay videos de ese señor demostrando <ríe> equipo bueno las la... aquí, ustedes ven ese pozo las minas a cinco metros de profundidad ahí también hay piedras Oiga. es increíble ver el en un charco que tiene en la comida, <risa> lleno de mosquitos de San Cos. que tiene para explotar y ahora compró ahí 4, hay piedras 1600 hectáreas nuevas con pero yo lo que quiero mostrarles es el, el, el, el video donde donde Marcio, El último video que hizo Marcio Guindani, el CEO. Donde él dice que sí va a pagar. Este de acá es. Este de acá es. Esto fue hace prácticamente que. dos años. Hola, ¿qué tal, hermano? Estoy aquí con este video. Es el primero de muchos videos hablando de nuestro negocio y nuestro. Es el primero de muchos videos que se vienen. Y fue el último video. Yo no sé si ustedes recuerdan que Juan Carlos Reynoso dijo que ahora las llamadas corporativas las iba a hacer una vez cada semana. Eh, que no, que ahora iba a ser una semana, sí, una semana, ¿no? Y se desapareció. Futuro, Hermanos, eh, yo, yo no me he ido, yo estoy por acá. Yo no me he ido, estoy dando mucho, la cara. Para trabajar con nuestras piedras, para y se queda todo listo más rápido posible, ¿ok? Nosotros... Ofrecemos dos opciones para ustedes. Son opciones muy buenas. Una opción de del sistema de pago. Que en un rato de días ya mucha plata ya pasó por ahí. Y hizo plata de otras personas. Y eso rentabilizó el precio del negocio mucho y mucho bien. Y eso hace quedar mucho. mucho... El, este señor. Uno de los primeros rangos que alcanzaban las personas. era a, Habían premios. Eh, el, el primer, uno de los primeros rangos le daban a usted una esmeralda, una piedra así pequeñita. Y este señor había comprado esmeraldas, vea, para tirar para arriba. Y hubieron youtubers que estaban dentro, que metieron gente, y que mostraron la esmeralda y la llevaron a evaluar, y si sí, eran esmeraldas reales, si sí existían. Y este señor tenía un montón de esmeraldas para regalar, para la gente que iba, eh, eh, para incentivar que la gente metiera más gente y alcanzaran rangos yo llegué a saber de historias de que este señor quería comprar propiedades aquí en Costa Rica edificios completos y que llegaron y le decían a, a los dueños eh, vea yo le voy a comprar este terreno que cuesta que, que es de tantas hectáreas grandísimo que cuesta millón y medio de dólares, se lo voy a pagar es más le voy a pagar tres millones de dólares y la gente se queda así wow me van a pagar el doble pero se lo voy a pagar en esmeraldas Dígame usted, usted si no es comerciante de ese tipo de piedra, si usted no sabe absolutamente nada, ¿qué va a hacer usted con ese montón de piedras? Y este señor lo que tenía, la gran cantidad de dinero, lo tenía metido en esmeraldas. Mucho más fuerte, o sea... Y él lo que dice aquí es que va a pagarle a la gente con las mismas esmeraldas, cosas que tampoco sucedió. Es una buenísima opción, cotas de la plataforma de pago. Primero. Segundo, no, yo quiero nuestros productos, los productos de la empresa. Tranquilo, va a tener a sus piedras, pero la única cuestión es que con el tiempo de extracción, lapidación, bolido, preparación, va a ser enviado para todas las personas que así quisieran en con todas piedra. las ubicaciones del mundo. Sin menor problema, con toda la tranquilidad. Eso me gusta mucho. Con Ahora, toda tranquilidad. Nosotros siempre hablamos que la empresa trabaja con piedras, trabaja no con bitguavas y trabaja con piedras preciosas. O sea... Y ustedes conocen todo el proceso, conocen todo el sistema ustedes tuvieron acá en Brasil, vieron todo y estamos trabajando así, estamos de, de verdad trabajando así. Y sí, ah. la, lo, lo, los, los que alcanzaban rangos altos lo llevaban a las, a, las, a, a, a, a las minas de esmeraldas, de todo esto, donde la gente podía ver, era tangible, eh, alcanzaban un rango y le daban una esmeralda. La gente, o sea, no había manera de que eso fuera una, una estafa mostrándole los que les mostraban. Pero resulta y acontece que por más real que se vea siempre terminó siendo un ponce Para siempre queremos nosotros con ese sistema, con ese proceso. Ahora el primer evento contra, ya no, ya no, no ya no soy bueno. Primero viento contra, ya no estafa. Estamos cumpliendo como ya hablé, hablaba antes que estábamos con piedras. Ese tipo de proceso de unas personas más enrayiosas o algo así. No trabaja, hace presión. Estamos trabajando y trabajando a full. Todo Puedes entenderle. Está trabajando Yo también estoy trabajando. Bueno, para... chicos, creo que con esto ya que vimos es suficiente. Para que ustedes analicen y vean todo es esto. ¿Por qué Emanuel, cuando Megapro Pro estaba funcionando, estaba pagando? ¿Por qué Emanuel aseguraba y daba fechas de cuando Megapro Pro se iba a caer? ¿Por qué estaba tan seguro? Porque esto ya lo he visto no con Pietra Verde, lo he visto con Cifra, lo he visto con eh, ganancias deportivas, lo he visto con todas las empresas que ya han caído. Y resulta y acontece que cuando usted ya vio a una, ya vio a todas. Todas funcionan de la misma manera, todas funcionan con manual. ¿Cuál fue la primera alerta que yo, que yo dije eh, Omega Pro se cae en diciembre? La primera alerta fue en septiembre, cuando eh, hicieron los cambios. Cuando dijeron, ya ahora no va a ser a, a 16 o 18 meses, no me acuerdo, y le iba, le iban a agregar un plazo más. Quiero que eran 10 meses adicionales para que usted... Eso demuestra que se están quedando sin dinero. Y ahí fue donde yo dije, se va a caer en diciembre. Cosa que, de hecho, pasó, pasó antes, unos meses antes, lo del supuesto hackeo. Y, y de hecho, dijimos... De que antes de que todo lo de Omega Pro pasara, dijimos, probablemente van a sacar un token, probablemente van a decir que fue un hackeo, o probablemente eh, van a, a hacer el, el tema de, de que tienen que hacerles auditorías, KIC y todo esto. No sé cuál van a utilizar, me acuerdo que dije en un video, pero alguna de esas van a utilizar para ellos. Y resulta que utilizaron todas. Se fueron, cambiaron de nombre, utilizaron el token, utilizaron el tema del metaverso, utilizaron todas las armas que tienen estos esquemas Ponzi. Entonces, chicos, eso es lo que yo quería que viéramos juntos para que ustedes en una próxima estafa, en un próximo esquema Ponzi que se venga, puedan también analizar todos estos temas y se den cuenta de que todas son iguales, todas funcionan igual. Chicos, eh, eso fue todo. Nos vemos hasta la próxima.